jóvenes se preparan para comenzar la jornada saludando a la patria y el paisaje se viste de impresionante belleza al ondear majestuoso del lábaro sagrado. Las piedras que bordean los caminos sirven de pedestal a las jóvenes veraneantes cuyos ejercicios rítmicos cobran singular plasticidad de de de alto cobran singular plasticidad en cielo.